Pues así es. Seguimos en el 107.2 de la frecuencia modulada. Y en rtvfuturo.com donde nos pueden sintonizar también. Bueno, pues es martes. Y llega nuestra habitual sesión. Con los consejos del doctor Amor Juan Bustamante. Que desde Huelva nos ofrece esos interesantes consejos. Cada semana aquí en Radio Futuro Bueno pues le damos ya la bienvenida Juan Muy buenos días, bienvenido una semana más ¿Qué tal? Buenos días para todos y todas, muchas gracias Bueno pues hoy nos traes un tema muy interesante también Ahora sí, ahora no Y tú dices, nunca lo permitas A ver cuéntame, sí. cuéntame esto del ahora sí y ahora no a ver, esto es pues cuando estamos conociendo a una persona, sí. y un día tiene muchas ganas de hablar contigo, o, de, o te llama, o de verte, y de repente desaparece, y luego vuelve a aparecer, y así, aparece y desaparece. Ahora sí, ahora no, ahora sí tengo ganas, ahora no tengo ganas. ¿Y tú por qué crees que ocurre esto? Bueno, eh, pueden ser varias cosas. Venga. La primera, evidentemente, es que no le importas o no le gustas o no le interesa a esa persona de verdad. Porque ya sabemos que cuando algo nos interesa mucho, o alguien en este caso nos interesa mucho, nos interesa todos los días. No nos interesa o nos gusta o lo llamemos como queramos. No nos gusta un día sí, un día no, luego ahora tres días sí te hablo, luego no te hablo... Entonces, ese es el primer factor que la otra persona te puede vender la moto como quiera, como yo digo, de que no, si, si me gusta, no, si me interesa, no, si te quiero conocer. Eh, dudo mucho que sea así, porque si estás escribiéndome ahora y me dejas de escribir sin ningún motivo que yo te haya dado, no creo yo que tengas tanto interés en conocerme. Está claro que lo que nos gusta y lo que queremos, lo queremos todos los días, no por racha otro de los motivos puede ser, pues que lógicamente, como ya sabemos que todo el mundo nos invaden de mensajes muchas personas, pues como tenemos tantas ofertas, por llamarlo de alguna manera, pues mucha gente lo que hace es, eh, bueno, voy a escuchar todas las ofertas y voy a ir pues eh, con uno, con otro, con otro, o con, otra, con otra, con otra, con otra y a ver eh, lo que me sale o lo que me interesa. Entonces, pues eso es, pues primero empiezo a hablar contigo, y si me interesa más otra persona, pues me pongo a hablar con otra persona. Que veo cómo ha falla otra persona, vuelvo contigo, cosas así. Que por supuesto está fatal, pero la gente, eh, mucha gente lo hace. Y eh, por eso eso explica el por de repente tiene mucho interés y luego solo, o sola, desaparece y luego vuelve a aparecer. Uh -huh. Un hecho que como tú dices ocurre muchísimo, más de lo que nos podemos creer, ¿verdad Juan? Bueno, a mí me ha pasado. Yo es que siempre cuento cosas que sí. han dicho algunas amigas. Bueno, es que cuento mucho esto. Digo, es que lo digo para que la gente entienda el por qué digo estas cosas. Uh -huh. Porque me han pasado a mí. Entonces cuento los ejemplos para que sepan en qué me baso, ¿no? En qué me. En mi fundamento del por qué lo digo. A mí me ha pasado, a mí me ha pasado desgraciadamente, pues ya en muchas ocasiones, que me ha querido conocer y ha empezado a hablar. De repente, a los tres días, ha desaparecido. ...ha vuelto a aparecer a la semana o, a la, o así incluso al mes o todavía más... ...y bueno, evidentemente, hombre, a ver, está claro que cada uno puede hacer lo que quiera... ...cuando quiera, como quiera y todo eso... ...pero hombre, si sí empezamos a conocernos... ...y de repente desapareces, que le habrá pasado a mucha más gente que nos esté escuchando... Sí, sí. Eh, ...lo primero que piensas es, seguramente eh, tiene otra alternativa... ...como yo digo así coloquialmente, seguro que hay otro gallo en el corral... Entonces, ¿qué pasa? Pues que te deja de hablar porque o está hablando con otra persona o está conociendo a otra persona. ¿Puede pasar porque realmente le has dejado de gustar, de o no le apetece? Vale, también puede pasar, pero en la mayoría de los casos es porque siempre hay alguien más. Entonces, ¿qué pasa? Pues si no le has dado ningún motivo a esa persona para que te deje de escribir y te deje de hablar, pues lo mejor que hay que hacer en esos casos es lógicamente no insistir, que ya lo hablamos hace poco. Bueno, Juan, vamos a ponernos en el caso de que esa persona que te dice que sí, después te dice que no, después te vuelve a decir que sí y si desde la distancia se lo ha pensado mejor y, bueno, ve otras cualidades o ve que te echa de menos, ¿no le podemos dar una oportunidad? A ver, si eso ocurre una vez, sí. Lo que nos podemos estar es, como yo he dicho muchas veces, es para cuando nos quieran o cuando quieran. Sí. Es decir, eh, si estás hablando con una persona, estás conociendo a alguien y de repente desaparece por las buenas y se ha dado cuenta que se ha equivocado con esa desaparición, que te ha echado de menos, que ha en ti o, oh. o lo que sea, hombre, pues le podemos dar la oportunidad. Yo siempre digo que todo el mundo merece una oportunidad. Eh, se la damos, pero si vuelve a hacer lo mismo... Y ahí no es porque se haya equivocado, sino porque lo hace realmente porque quiere, ¿no? Entonces, eh, lo que tenemos que hacer es ver si esa persona realmente, se si ahí lo he vuelto sin querer, como yo digo, sí o queriendo. Entonces, claro, lo que, pero eso no podemos estar ahí para una persona. Ahora sí, ahora no, por eso el título es así. Ahora hablamos, ahora te dejo de hablar, ahora te vuelvo a hablar a las tres semanas, ahora otra vez te dejo de hablar, ahora otra vez te hablo a los me dos meses. No, no podemos hacer eso porque eso además, yo lo considero además una actitud muy egoísta. Es uh -huh. como una persona que, eh, oye, pues me interesa cuando yo quiero. Y evidentemente nosotros no estamos ahí para nadie, para cuando quiera. Juan, ¿en qué momento de la ahora sí, ahora no, ahora sí, ahora no debemos de decir, bueno, pues ahora somos nosotros los que decimos no? Pues en el momento en que, como he comentado, cuando vemos que la otra persona sí. lo ha hecho queriendo, que es, cuando lo ha hecho una vez, como hemos dicho, a lo mejor se ha dado cuenta que te ha echado menos, pero es que si lo vuelvo a hacer otra vez y te vuelvo a escribir otra vez, ya no es porque te ha echado menos, ya es porque le interesas, pero le interesa en el mismo sentido, es decir, ahora me interesa hablar contigo porque a lo mejor el que estaba conociendo o la que estaba conociendo me ha fallado y para no quedarme solo o sola, pues ahora vuelvo a hablar contigo. Entonces ahí somos nosotros que tenemos que cortarle y decirle, no, perdona, yo no estoy aquí para tu interés o para tu conveniencia. Yo estoy aquí si me quieres conocer de verdad. Si no me quieres conocer, no pasa nada, cada uno por su lado. Pero bueno, yo le diría a la gente que pruebe cualquier persona a alguien que dejó de hablarle, porque no sé, por el motivo que sea, porque no le gustó porque no encajaron. Y, y si han pasado, por ejemplo, cinco meses sin hablar o más, sí. prueban a escribirle. Pero es lo que le van a decir, le van a decir, bueno, ¿y esto que viene ahora? ¿Y por qué me estás hablando? Y lo más seguro es que no le contesten, lógicamente. Y no es rencor, es que mmm, las cosas se enfrían y, y todos seguimos nuestra vida. Lo que no podemos estar es, como a mí me no da mucho coraje, cuando me han dejado de escribir, ya han desaparecido y han aparecido al año, al año y medio. Hola, ¿cómo estás? sabes si nos vemos. Y digo Bueno, ¿y esto que viene ahora? O sea, ya cada uno hemos tomado su camino, tú te quitas en medio, perfecto. ...y ahora volver atrás no tiene ningún sentido... ...entonces por eso somos nosotros los que... ...tenemos que poner la barrera en un momento... ...y decir, no, mira... Eh, ...yo puedo entender que no lo tengas claro... ...o que me estés conociendo y no sepas qué hacer... ...pero lo que no voy a es alargar esto. Valorarnos en, en definitiva, ¿no Juan? Darnos un poquito de valor. Siempre tenemos que valorarnos... ...siempre uh -huh. tenemos que respetarnos... ...y hacer que nos respeten, por supuesto... Y siempre tenemos que ser lo suficientemente valientes de decir, oye, esta persona aunque me guste no me está demostrando interés real, no sí. me está demostrando que quiera estar conmigo o que me quiera conocer de verdad y hay que dejar marchar o hay que quitar de en medio a esa persona y decir, no, mira, no me conviene porque está cuando quiere y yo no puedo estar ahora sí, ahora no. esto Nosotros no somos un interruptor de la luz que es, se entiende, se apaga, <risa> se entiende, se apaga. Sí. O se va hacia adelante o no se va a ningún lado, pero no podemos estar avanzando, paramos. Vuelve a aparecer, otra vez avanzamos, otra vez paramos. No, tampoco se trata de que al conocer ya tenerse nuestra pareja, pero no podemos estar, como he dicho, ahora sí, ahora no. Es que eso es un sin vivir, una, inc una incertidumbre constante, que, que eso llega un momento que dices tú, aquí ya tenemos que saber qué va a pasar. Si vamos a seguir conociéndonos o no, pero no podemos estar. Ahora nos conocemos, ahora no. Ahora hablamos, ahora dejamos de hablar. Así todo el tiempo, porque entonces no vamos a ninguna parte. Y lo único que vamos a hacer va a ser perder el tiempo. Uh -huh. Incluso, Juan, dentro del Ahora Sí, ya que hemos titulado este, nos has titulado este programa Ahora Sí, Ahora No, nunca lo permita. Dentro del Ahora Sí, puede haber también algunos detalles que nos indiquen que no. Claro, es que muchas veces las cosas no son lo que parecen. Sí. Eh, muchas veces, cuando estamos conociendo a alguien, al principio parece todo muy bonito, que es lo que suele pasar la mayoría de las veces. ...y parece que hay mucho que, que se encaja... ...y luego no va pasando el tiempo... ...y vamos conociendo más a la otra persona... Y nos damos cuenta de que no, de que no era lo que pensábamos... ...y al contrario, ha habido casos que parece al principio que no... ...y luego vas conociendo, vas quedando y dices... Oye, ...pues mira, pues no era lo que yo pensaba... Eh, ...mira, me está gustando quedar con esta persona... ...entonces lo que hay que hacer es... Eh, ...ir conociendo... ...ir dejando pasar el tiempo... ...pero tiene que ser algo continuo... ...no puede ser como estamos diciendo ahora sí, ahora no... o sea ...si estás conociendo a alguien... No puede ser con pausas y con parones, es empezar a conocer y si funciona pues se sigue y si no cada uno por su lado. Pero no podemos estar, nos conocemos y hablamos una semana, dejamos de hablar dos semanas, volvemos a hablar la semana, otra vez volvemos a dejar de hablar. ¿eh? Entonces así nunca se avanza. Es que lo que ocurre es que a nadie deja de importarle de, de la noche a la mañana y si esto ocurre eh, puede ser que no le importes de verdad, ¿no? Evidentemente, yo por eso digo que nunca se permita, porque es que está claro que el mensaje de la otra persona es que no le importa o no le interesa de verdad, por el motivo que sea, porque está hablando con otra persona, porque no le has terminado de gustar, porque no le encaja, mmm, lo que sea, pero si estás viendo que tú le pones ganas, le pones interés, intentas avanzar y la otra persona está en un tira y floja, pues está claro que no lo tiene, no tiene ese interés, entonces... La única solución es decir, oye, ¿aquí qué vamos a hacer? ¿No vamos a conocer o no vamos a conocer? Uh -huh. Pero aquí no vamos a estar escribiéndonos y dejándonos de escribir. Tampoco se trata de todo el día escribirse, 24 horas, ni todos los días, ¿vale? A lo mejor un día que no se escriba no pasa nada. Pero lo que no puede ser es, como he dicho, empezamos escribiéndonos los tres primeros días y desaparecemos, volvemos a la semana, nos escribimos otros dos días, otra vez desaparecemos. Es que sí si sí, pretendemos conocer a alguien así vamos a tardar ocho meses en conocerla uh -huh. Y además, Juan, entre la hora sí y el hora no, ahí hay unas pausas. Bueno, hay un periodo de sufrimiento también, ¿no? Se pasa mal. Y yo claro. siempre he dicho que cuando se conoce a alguien, eh, para bien o para mal, para avanzar o para terminar, tiene que haber una respuesta, como he dicho antes. Se tiene que saber qué vamos a hacer. Vamos a seguir conociéndonos. No nos conocemos mal, pero tiene que haber algo. O sea, se tiene que, que construir algo. Lo que no puede ser es que estemos ah, conociéndonos, pero que vayamos retrasándolo. Es que si lo retrasas al final... Es que, es que va a llegar un día en que te vas a preguntar si conoces a alguien. Bueno, la persona en realidad, ¿qué es lo que quiere? O sea, yo ya no sé lo que quiere. No sé si quiere conocerme, si no me quiere conocer, uh -huh. si le apetece, si no le apetece, si le gusta, si no le gusta. Y claro, eh, eso se tiene que saber antes o después, porque a lo mejor tú también... Tienes la posibilidad de conocer a más personas y estás, eh, digamos, renunciando a las demás personas por culpa de alguien que no lo tiene claro. Uh -huh. Y normalmente cuando alguien hace el ahora sí, ahora no, no lo tiene claro. Y si no lo tiene claro, es que no le gusta. Exactamente. Juan, resumimos un poquito esto que hemos hablado. Pues el resumen es que cuando se conoce alguien y vemos que duda Sí. Y empieza con, ahora si te escribo, te dejo de escribir, sin motivo, ahora estoy más atento, más atenta y cariñosa y después no. Eh, es decirle, oye, ver, no te estoy pidiendo que estés conmigo, porque nos estamos conociendo, pero sí quiero que tengas las cosas más claras y quiero que me digas qué es lo que vamos a hacer, si nos vamos a seguir conociendo. O no te interesa o no te gusta por lo que has visto. Y que te lo digas. No podemos perder el tiempo, no podemos estar con una persona... ...que está blanco-negro, blanco-negro... Y, ...y tenemos que tener eso, una mínima seguridad... ...de que avance, y si no se termina de pareja... ...ni de amigo ni de nada, pues no pasa nada... ...cada uno por su lado, pero no podemos estar eso... ...no podemos estar con este ahora sí, ahora no... ...porque no va a funcionar, vamos a perder el tiempo... ...no vamos a llegar a ninguna parte... ...y al final, pues, eh, sobre todo eso... ...las personas que dudan de esta manera, ya te digo... demuestran eh, claramente que por el motivo o los motivos que sean, realmente ni le gustas ni te quieren conocer. Bueno, Juan, a ver si te suena esto que te voy a comentar. Juan Bustamante López, nacido en Huelva, escritor de tres libros publicados de, de autoayuda, los conocemos perfectamente, lo hemos comentado aquí en nuestra emisora, se encuentra escribiendo el ya cuarto libro que se titulará ¿Cómo encontrar tu felicidad? Con una trayectoria en medio ha dado conferencias sobre sus libros y ha estado en televisiones, periódicos y radios, tanto en la capital como en la provincia, incluso de Sevilla. Es una de esas radios donde tiene eh, su propia sesión, los consejos del Doctor Amor, en Radio Futuro de Parada, Sevilla, desde hace dos años, donde habla de temas de sus libros cada martes por la mañana. Todo eso visible en su canal de YouTube. Bueno, pues esto lo encontramos... ...un amplio reportaje, una amplia entrevista... ...preciosa entrevista por cierto... ...en Diario de Huelva... ...así que Juan, por la parte que nos toca... ...muchísimas gracias por esta... ...referencia... ...a nuestra emisora... ...en un medio de comunicación onubense... ...bueno, eh, sí, es una entrevista que me hizo el otro día... ...un periódico digital de aquí de la ciudad... sí ...y hombre, claro, que menos, ¿no?... Eh, ...me preguntaron un poco sobre mí, sobre mi trayectoria... Y bueno, lógicamente, yo toda, toda la gente que siempre me han apoyado o me han dado el, el hueco o el espacio, pues claro que sí, lo tengo en cuenta. Y hombre, vosotros que menos, llevamos ya mucho tiempo y claro, no, no, no podía ser menos en nombrarlos, ¿no? Así que nada, eh, quise contarlos, que estaba aquí en la radio. Bueno, pues en diario diariodevuelva.es, lo pueden buscar a través de Google y ahí se encuentran con la entrevista que se publicaba concretamente hace dos días, el 6 de febrero, en Diario de Huelva. Una entrevista muy interesante donde Juan habla de, de muchas cosas, bueno, de un poco de su vida, de proyectos, de su afición a la fotografía, de sus libros, de todo un poco. Y así lo pueden conocer un poquito más. Así que lo dicho, Juan, muchísimas gracias. Y bueno, Nada, por el, gracias a vosotros. Y la semana que viene, pues, te tenemos de nuevo aquí en nuestro programa. Con más Doctor Amor, con más consejos. La semana que viene tengo preparado ya el tema que se va a llamar Cuando te critican, no te quieren, no te gustan o no les importa. Pues también un tema muy interesante. Las críticas, las críticas hacia nuestra persona por parte de, bueno, la pareja que supuestamente, la persona que supuestamente se está interesando. Bueno, pues lo hablamos ya en profundidad el próximo martes, Juan. Muchísimas gracias y que tengas una feliz semana. Pues gracias a vosotros, gracias a todos, igualmente, que paséis una estupenda semana. Un abrazo. Un abrazo.